Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de YouTube, esta es vuestra casa y hoy os voy a hablar de cómo he hecho este, lo que es el background o lo que es el espacio para grabar mis, mis videos de, de Insta y también lo que es mis videos de YouTube, ¿vale? Eh, ya sabéis que anteriormente te, estaba utilizando lo que es una, un fondo verde que tenía que luego montar y poner, o sea, era, bueno, era un trabajo bárbaro <risa> y claro, cuando uno tiene muchas cosas que hacer pues no tiene tiempo de estar poniendo lo que es el, la pantalla verde, quitándola y tal Entonces quería crear un espacio en el que yo pudiera realmente trabajar Simplemente conectando mi cámara, eh, mi móvil y, y hablando de acuerdo Porque fuera un fondo que fuera en, bonito, ¿de acuerdo? Vale, eh, si queréis saber cómo he hecho este fondo y la razón eh, Seguir viendo este vídeo <risa> Ay, ya estamos aquí, bien, bien Bueno, pues estábamos hablando de este fondo de, de, de pared, vale A ver, vamos a ser realistas, ok Este es un momento bastante difícil, el momento pandemia, yo le llamo En el que muchas de nosotras, por la razón que sea eh, Que es lo menos importante Hemos terminado, pues, eh, hemos tenido que cerrar empresas Hemos tenido que eh, cambiar de trabajo, de ciudad, y, y, y, y una, una de esas cosas también ha sido tener que volver a casa de nuestros padres con una cierta edad. Entonces, cuando llegas a casa de tus padres, eh, muchas veces no tienes un espacio como tal, porque claro, ellos tienen ya su vida montada, tú ya has tenido tu apartamento o, o estás bien en otro país, por lo que sea, o por las circunstancias que sea, pues alguien, has perdido a alguien la familia y tienes que estar ahí en casa, y te encuentras con que, ¿dónde, qué, cómo, ¿cómo voy a hacer si yo no tengo eh, un espacio para trabajar entonces eh, yo lo que voy a enseñarles hoy es un poquito los espacios que yo me he hecho de acuerdo primero uno y primero vamos a hablar de, de este que está atrás y luego ya hablaremos del otro espacio que también he hecho lo que he conseguido ha sido dos espacios que yo he creado en mi habitación claro tengo que decir mi habitación es un poco bastante grande eh, a ver, no es como el que tendría la señora Billoncé, pero es que yo soy Carmen. Yes, pero, un, pero para mí es suficiente porque me permite crear dos espacios eh, en, en un lugar, en el mismo, en el mismo lugar y, y, te, y sentirme pues bien, ¿de acuerdo? Eh, lo más importante es crearte un lugar donde tú te sientas bien, ¿ok? Vale, entonces... Eh, presupuesto, a ver, el presupuesto que yo me he gastado en total eh, deben ser como unos 80 euros, así 80 euros, incluso menos. Bueno, son 80 porque eh, me compré un mueble, lo que es en el IKEA, que es este que podéis ver aquí: es el cooler, es una cómoda. Pero como yo no tengo coche y ya estoy en ello, estoy sacándome el carnet, estoy estudiando. Voy lenta, pero lo estoy haciendo. Eh, pues eh, me lo tuvieron que traer a casa, ¿de acuerdo? Ya sabes que los muebles de Ikea los puedes, los tienes que montar tú. Claro, yo cuando fui no me imaginaba que fuera tan pesado. Pensé que sería simplemente que yo llegaría allí, me daría, me pagaría, o sea, cogería mi mueble, pagaría, vendría a casa en autobús y punto pelota, ¿vale? Pero no. Resulta que yo soy una mujer chiquitita. Los, la gente que me conoce, que algunas de mis seguidoras que me han encontrado por Malabo, que me han encontrado una en Los Martínez, eh, otras que me han encontrado por, por Zaragoza, hasta por, por Madrid y yo en Madrid también, eh, eh, pues eh, vamos a ver, saben que yo soy una mujer chiquitita que mido 1,59, 1,60 y ahora estoy llama gordita porque <ríe> lo que es el confinamiento no nos ha dado pasta, pero nos ha puesto gordetes un poco. Pero soy chiquitita, entonces tú no tengo mucha fuerza. Entonces es que yo cuando vi aquello que tenía que tener, casi me da un ataque, ¿vale? Y mi hermano, claro, no podía porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces dije, vale, pues nada, eh, pregunté, me dijeron, pues para lo tienes que pagar, tal, dije, pues no me queda otra Tengo que dar mi espacio de grabación y por lo tanto tengo que ya tener esta cómoda que está muy bien Entonces, el, esto pues por eso unos 80-90 euros, vale, me he gastado Entonces, la cómoda, que es la cómoda en cool, que la podéis ver aquí, que está súper bien, ok eh, Pues me compré, nada, unos cuadros que, es, es muy sencillo, unos cuadros que he puesto... Esto lo podéis, me, me, os metéis en Pinterest, que Pinterest es un app que está muy bien, en el que podéis realmente coger muchísimas ideas, porque yo todas las que tengo aquí las he cogido en Pinterest y es una pasada, estoy súper feliz. ¿Vale? Bueno, y también en el IKEA, porque en el que hice mis fotos dije aquí, aquí, aquí, que además se dejan, que son gente súper cool, ¿sabes? Y nada, pues entonces, en lo que he decidido colocar, pues unas flores, eh, tiendas que he visitado, os voy a decir, pues primar, por ejemplo, eh, Primar, pues compré este cuadro y este Buda, que me encanta, si soy budista y es precioso, la verdad estoy muy feliz, es este, es un budadorado dorado, muy lindo, me costó súper barato y luego también, esto voy a quitar aquí para que podáis ver todo perfectamente, eh, luego el cuadro, pues este por ejemplo lo compré en una tienda que está al lado del barrio es importante, comprar en las tiendas de barrio también, ¿eh? porque aquí todos nos tenemos que ayudar, vale, <ríe> o sea aquí están comprando en las grandes, grandes macro tiendas pero también repartir un poquito, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto lo compré en el barrio, el, hay, much, hay una alfombrita que está, no solo que la podéis ver, también la, la compré en el barrio, o sea que intento comprar muchas cosas en el barrio que, que, que realmente merece la pena, ¿vale? Para ayudar un poquito, ¿ok? Y nada, porque yo siempre digo que alguien del barrio puede ser vuestra hija de vuestra vecina, tal, tal, y ayuda, está bien, hay que repartir un poquito, aunque si tienes un poquito hay que repartir y guardar, claro. Y nada, eh, el flore, esto por ejemplo, esto lo compré también, lo que es en, en el Ikea, las flores también, vale, luego me hice el espacio, que me hice aquí el espacio detrás, que voy a quitar cosas porque he estado yo, eh, como he estado filmando y cambiando de ropa, en los cuadros los compré en una tienda que al lado de mi casa que es como un supermercado, vale que a, las tiendas asiáticas están muy bien. Porque ellos tienen cosas muy chulas y muy poco precio, ¿de acuerdo? Pues a mí me encanta el sur. Yo le di un toque así, quería un toque californiano. Me faltan algunas cositas, pero bueno, de momento le quería un toque californiano, así que me compré esto de que son del surf, que me encantan. Y luego, pues, compré unos cojines también. Unos los compré en Primar, en Ikea y otros en una tienda del barrio, una tienda asiática también del barrio. Y bueno, la verdad es que me encantó cómo quedó. No, no, bueno, podéis verlo un poquito, pero más o menos este es el espacio que yo tengo para hacerme mis vídeos y claro porque es importante lo que tienes detrás o sea la gente te está viendo y está bien y de esa forma tampoco eh, no tengo que estar eh, a ver eh, quitando una pantalla verde poniéndola quitándola que eso era, era era muy cansado para mí y luego bueno arriba me falta un cuadro que lo voy a poner que voy a poner os voy a enseñar estos que no tienes que, me, que no sé cómo se llama eh, Teddy, que es una tienda de una tienda alemana Y entonces, esta bolsita Súper chula, no sé, la podéis ver La podéis ver, que pone If you can dream, you can do it ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en un cuadro Y ponerlo ahí arriba, ¿ok? Son cosas muy sencillas, ¿de acuerdo? Eh, Tampoco hay que realmente eh, llenarse de cosas porque, porque como es, es, es, todo es temporal, es decir, estás en casa de tus padres temporalmente o en casa de tus tíos temporalmente o en ese eh, eh, compartiendo temporalmente, ¿vale? Porque esto va a terminar y vas a a tu vida, que es lo que todas vamos a hacer cuando termine la pandemia, porque muchos ya tendríamos que habernos marchado o, o, o cambiar de país de nuevo, pero claro, ahora no, nadie se puede mover, entonces lo que intentar sacar es provecho al, al tiempo que tú tienes, pues hacer cosas. Cosas, ¿Vale? A ver, no tomo hablar de, de, de, de cabello, de moda, tal. Bueno, pues da igual. Lo que el canal que tú tengas, pues intenta. Y si no haces nada, a lo que es en, en YouTube, y si no tienes un canal, eh, y, si, y escribes o haces otras cosas, pues y créate tu espacio, ¿vale? No tiene que ser algo súper lujoso Como dice Stephen King, la vida no es un punto de apoyo para el arte, ¿vale? Hay que intentar <risa> colgarse en una pueda. Vale, pues este es mi espacio. Para grabar lo que es el Youtube, para grabar los vídeos de, lo de Instagram, ¿vale? y ya cuando ya pongan el otro cuadro ya os lo voy a enseñar, no hago fotos, siempre podéis ir miramista, porque ahí he subido las fotos y tal y luego podéis pues, visitar también lo que es mi, mi, mi, mi página web que es kuliman.org, donde también yo he subido eh, el, lo que yo he hecho los dos espacios para que veáis eh, y luego pues donde podéis comprar las cosas también y así podéis ver el, el, los, los dos espacios juntos y nada, ahora os voy a enseñar el otro para que lo podáis ver, de acuerdo en el próximo vídeo, así que me espero que os ha gustado, bueno, eh, los co pues es que no he puesto nada: cojines, eh, el cool ese que es, una, es eh, lo que os he contado, que es la cómoda, mi buda dorado, eh, el espejo este que me encanta también, o sea, son pequeñas cosas, y los cuadros y nada, y más el que voy a poner aquí que va un poco más grande para que quede más chulo. Y nada, pues eso es todo. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, crear un espacio que os haga sentir bien. Que os dé esperanza, ¿vale? Porque es lo que realmente necesitas. No importa los, el, lo pequeño que sea el sitio que estás. Intenta, aunque sea en un corner, en un rincón, eh, poner cosas que a ti te hagan sentir bien y que te ayuden a salir adelante. Y que si tienes un proyecto, eh, pues que en ese pequeño espacio tú puedas llevar tu proyecto a cabo, ¿vale? Ya, no, igual puede ser escribir un libro, puede ser buscar trabajo, puede ser las tres, las dos cosas, puede ser que te quieras montar algo, vender cosas en eBay, en Vintage o, o en, no sé en Wallapop que tú tienes ahí tu pequeño burro con tu ropa que tú vendas no importa, lo importante realmente es que tú te crees ese pequeño espacio, ¿de acuerdo? Y dicho esto, pues nada, eh, suscríbase al canal de Curly Mange y uh, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones e, y no sé, y también dedos arriba y visitarme en mi Instagram, en mi Twitter y en mi Facebook. Puedes contactar en Instagram conmigo, pues 24 horas del día, ¿de acuerdo? Un besito y chao, nos vemos en los próximos vídeo